Hoy tenemos muchas noticias increíbles. Lo primero que nos dice Neboya es que el pago de los 10 BUSD no va a penalizar a nadie que no lo haya podido hacer todavía. Que, por favor, hagan el pago de los 10 BUSD los que todavía no lo han hecho eh, en las próximas 24 horas, por favor. Eh, que tenemos una gran oportunidad eh, para todos los nuevos miembros en este Zoom que les vamos a comentar. Eh, me pedía que, bueno, que de ahora en más agregáramos también todas las, las, las banderas de los distintos países para que cada país sepa en su zona horaria, eh, en qué horario va a ser el Zoom, que no puede esperar para el lanzamiento, que el lanzamiento va a ser este jueves, día 9 de febrero. Eh, que todos vamos a poder unirnos, empezar y disfrutar todos los beneficios de esta nueva página web. Eh, nos hablaba luego de Howard, que es la persona primera que empezó a hablar. Él es un experto en marketing que viene de Estados Unidos y ha estado trabajando con Neboya mucho tiempo allí en Dubai. Eh, que quiere que nos explicara él eh, todo lo que él había visto eh, de todo el tiempo que pasaron juntos allí, de cómo se ha creado este pequeño milagro, nos decía Neboya, y él nos va a dar su opinión. Nos decía que este Zoom es muy importante porque para los próximos días, eh, aparte del lanzamiento oficial, todos podremos unirnos a una preventa, una preventa y una lotería eh, por la que se va a sortear un montón de dinero. Eh, ahora nos van a dar todos los detalles. Eh, la lotería empieza eh, mañana por la mañana, nos decía Nebolla, eh, y él, lo que nos comentaba él de esta preventa es que, bueno, vamos a hacer como cualquier token eh, normal, hemos tenido una venta pública, diga, una venta privada, digamos, para los fundadores nosotros, ahora una, una preventa pública, que va a ser esta que vamos a lanzar ahora y ya luego lanzamos el, el token. Esto lo queremos hacer porque Neboña quiere darnos la oportunidad a todos nosotros de invertir y comprar Family Token antes de que entre este gran inversor, para que todos nosotros podamos hacernos con Family Token a un precio de descuento antes de, de este inversor. Esto construye eh, la estabilidad y la seguridad de nuestro token, eh, que nos, nos, reco nos recordaba Neboya, que ya lo hablamos en el último Zoom, que estamos pegados al BUSD, que es una moneda estable. Esto hace que nuestro token no dependa de los altibajos del mercado. Normalmente todos los tokens están pegados a BNB, por ejemplo, o a cualquier la moneda, digamos, eh, nativa de esa, de esa blockchain, y esas eh, fluctúan. Entonces, eh, todos los tokens fluctúan de acuerdo a eso. El nuestro no es diferente, solamente está pegado al BUSD, y BUSD es una moneda estable, como todos saben, uno a uno con el dólar, y eso hace que nuestro token sea independiente de eh, los ciclos del mercado. Es, ustedes sabrán que los ciclos de las criptomonedas tienen tres, me, tres años de periodo bajista y un año de periodo alcista. Bueno, eh, no, ya no, no quiere que nuestro token se ve afectado por eso y simplemente estamos pegados al BUSD, vamos a ser estables y um, fuertemente, eh, eh, digamos, no me sale la palabra en español, pero bueno, poco a poco ir subiendo, ¿vale? Um, un momentito, por favor. Vale. Creamos este Family Token para que sea algo increíble. Eh, cada... Eh, que cada uno del equipo nos ha dado sus ideas para conseguir que este token sea algo único en el mercado. Eh, todos hemos eh, puesto ideas. Una de las ideas que se han puesto ha sido el, el fee de penalización, como todos saben, que nos protegen justamente de la especulación de los traders, del PAM del pan, PAN DAM, que lo vendan y lo compren en grandes cantidades y eso afecte el precio de nuestro token. Él está muy feliz porque con esa medida eliminamos a la especulación, a los traders. Que solo les interesa su beneficio, no les importa la comunidad ni nuestro token. Entonces eh, está muy contento con ese fee de penalización, con nuestro white paper, nuestro roadmap, está muy orgulloso, es un token que es único en el mercado, eh, que está muy feliz porque todos podamos participar de esta preventa. Eh, nos hablaba Howard, él es parte del equipo y ha sido una parte eh, importante de esta historia. Eh, nos decía Howard que es un honor para él estar aquí. Eh, que lo más feliz que ha estado en toda su vida, nos decía Howard, muy entusiasmado por el, el, la bondad eh, que tiene este proyecto, eh, que no es un proyecto de hacerse rico rápidamente, eh, que es un proyecto que está creado para realmente ayudar a la gente, ayudar a las familias, eh, que nuestro, nuestro principal target, nuestro principal objetivo de usuarios son realmente los pobres más pobres del mundo, eh, que tenemos el foco en dos billones de personas en todo el mundo en situaciones muy difíciles para ayudarles a mejorar su nivel de vida y a, a, generarles una vida totalmente diferente. Como una familia nos decía Howard, eh, él está súper eh, entusiasmado por este proyecto eh, para, hacer el mundo un, de un, un, para construir un mundo mejor de una forma extraordinaria nos contaba de la burbuja del de .com del año 1999, cómo salieron un montón de empresas de punto .com, luego vino el crash del punto .com y bueno nos hacía un poco la comparación con el tema de la, las monedas digitales también lo mismo. Eh, empezamos en el 2009, hubieron un montón de proyectos y ahora como que el mercado ya ha madurado y empiezan a aparecer los proyectos buenos como él nos dice es el nuestro. Eh, que es eh, nos hablaba de neboya que es una persona realmente honorable, un gran hombre que ha trabajado fuertísimo, es un luchador, es un toro, eh, todo lo que ha hecho eh, posible eh, ha sido gracias a él, que tiene un gran corazón, que realmente le importa y se preocupa por las personas y que lo único que él quiere hacer, eh, hablando de Neboya es realmente ayudar a las personas, que es un buen hombre, un gran hombre y sin él no, hubieras, no hubiéramos llegado hasta aquí. Todas las familias eh, tienen sus dificultades, nos decía Howard, y um, tenemos unos miembros en, este, en esta familia eh, de variopintos para poder eh, solventar cualquier dificultad que se venga en el futuro y vamos a cambiar el mundo. Esto fue lo que nos decía Howard, eh, Neboya, bueno, nos habla de otra vez del lanzamiento para este jueves, que está muy feliz eh, para poder presentarnos esta preventa a todos. Eh, que como sabemos su hijo es eh, CryptoFamily y Family Token, y esta no puede esperar para ponerlo en, en todo el mundo, para que todo el mundo no, se pueda beneficiar de este, de este emprendimiento, y que a través de la Pool 2 y los vouchers, eh, millones de personas van a poder convertirse en miembros de CryptoFamily y holders de Family Token. Luego nos introduce Nebolla a una persona increíble de nuestro equipo de, de IT, de técnicos de la informática. Es Said, eh, que viene de Pakistán y ahora está en Dubái, con quien Neboya está compartiendo apartamento. Eh, nos decía Neboya que Said eh, es la primera persona que conoce del, del mundo de la tecnología, que tiene un gran corazón, eh, una, una gran inteligencia emocional y también es muy bueno con los números. Said eh, es una persona realmente fantástica. Eh, le preguntaba Neboya a Said qué es lo que opina sobre nuestro proyecto. Eh, que bueno, también Nebo ya le, le felicitaba a Said por haber hecho la landing eh, que hemos hecho para la preventa en re, tiempo récord, en <ríe> tiempo récord total. Y bueno, Said nos contaba que él trabaja en la industria blockchain desde hace ocho años, si mal no lo entendí. Este es un proyecto más increíble que él ha estado en toda su vida, él trabajó con muchísimos proyectos, nos contaba, pero este es el más increíble con el que ha trabajado en toda su vida y por eso se dedicó en alma y cuerpo a este proyecto desde que está con nosotros. Tiene un equipo de 25 personas trabajando para nosotros y nos contaba que, bueno, que el beta testing ya, como sabéis, terminó, que hay algunos bugs y algunas cositas para solventar, pero que ya está eh, prácticamente lista para salir a, a la cancha. <ríe> eh, bueno, los bugs están solventados, eh, estamos bien para salir, todo el mundo está feliz y ha recibido su pago. Eso nos decía Said del equipo, que hay rumores de que no cobran. Mentira, todo el mundo está cobrando y su equipo está ahí trabajando, si no Said no estaría en este Zoom. Eh, y bueno, nos contaba Neboya que con este fantástico equipo, que tengo que decir yo también que son increíbles, eh, vamos a construir, eh, como ustedes saben y como está en nuestro roadmap, nuestra propia blockchain, nuestro propio sistema de DEX. And now de nuevo bueno, nuevo ya, ya nos resumía eh, de forma muy breve nuestro sistema para que las personas que están en este Zoom o en este Livestream que no nos conocen entiendan qué es lo que estamos haciendo CryptoFamily empezó en abril del 2022 eh, después de cinco años de trabajo de pruebas eh, con los NFTs con el Cloud Mining con, Block, eh, con la WAX Blockchain eh, trabajamos también con el sistema de Alien Worlds <coughs> que es el primer juego de ganar, eh, juega gana por jugar del mundo, eh, que están detrás de Binance con más de 9 millones de usuarios. Esto es mucho más si tenemos en cuenta eh, la Wax Blockchain. Eh, nosotros creamos eh, hubs de minería de máquinas virtuales con validadores, eh, con Pedro Dávalos en México, eh, que todo esto nos está aportando muchísimo valor para nuestra comunidad de CryptoFamily, para crear un proyecto realmente increíble para todas las personas que somos miembros y los que están por venir. Eh, CryptoFamily es un sistema en el que invertimos y eh, alquilamos ¿sí? eh, Family NFTs que son, eh, cuestan 24 dólares y es un contrato de 90 días. Tenemos 9 días de activación eh, de, del, del Family NFT durante los que no cobramos nada y a partir del día 10 hasta el día 90 inclusive eh, generamos 2 dólares de, diarios de ingresos pasivos. Eh, tenemos ahora mismo 600.000 mil eh, 60.000 miembros sin haber hecho ni una sola publicidad ni ningún esfuerzo de marketing en absoluto. Esto es solamente el boca a boca eh, y con todas las dificultades que hemos tenido. Es un programa muy simple eh, con una web, como ya habéis visto, súper sencilla, clara y sin muchos adornos, cosa que cualquier persona, nos sé decía si Nebolla, puede acceder al conocimiento y a la tecnología de esta industria para conseguir una vida mejor, hacer más dinero con su dinero eh, y que hasta una abuelita sería capaz de utilizar nuestra plataforma. El Family Token es un token de utilidad, como todos ya supongo que sabéis. Eh, la utilidad principal que tiene nuestro Family Token es hacernos eh, que podamos acceder a todos los productos que nos ofrece la plataforma de CryptoFamily. Este es un token que está en la red de Binance eh, y bueno, ahora nos contaba un poco de la preventa y la lotería Tendremos eh, tres días, los próximos tres días, tres loterías. Eh, tenemos la lotería final, que sería el tercer día, de un millón de dólares en Family Token y las otras eh, dos loterías serían de mil dólares en Family Token cada una. Luego de que se acaben las loterías, inmediatamente, en cuanto lanzamos la página, nos decían cinco segundos, se hace el airdrop de todos los Family Tokens que van a comprar con esta preventa. Eh, ahora después nos va a explicar, pero bueno, la preventa compramos una cantidad de Family Token y vienen una cantidad de tickets para la lotería incluidos en distintos eh, paquetes y cantidades que ahora veremos. Um, el Family Token y toda la información se puede leer perfectamente en nuestro white paper y consultar en nuestro mapa de ruta. Eh, les, los invitaba a Nebolla a visitar nuestro canal oficial de YouTube donde tenemos un montón de vídeos eh, creados para educación y, y para que conozcan mejor el sistema. Bueno, nos decía los, los Family Token, los Family NFT de 24 dólares eh, de costo nos generan 162 dólares en tres meses. Al cabo de los 90 días cuando se vencen podemos renovarlos por 12 dólares cada uno y eso genera otra vez eh, 90 días más, y ya serían 180 dólares porque no tenemos los nueve días de activación. La cuenta ya existe, entonces no se vuelve a activar. Uh, todo, todo el sistema nuestro funciona en Family Token, por supuesto, todas nuestras billeteras contienen Family Token. La Pool 1, que es la Pool de, digamos, de, de efectivo, de retirar o de reinvertir. La Pool 2 es la maravilla de nuestro sistema de vouchers para la comunidad. Con la Pool 2 generamos vouchers de 24 dólares que podemos regalar a todos los miembros que querramos invitar. Esto no existe, ninguna plataforma que invite que uno pueda y deba invitar a los nuevos miembros de forma gratuita, ¿vale? Entonces, con, este, con esta Pool 2, nuestra comunidad va a crecer de una manera muy, muy rápida, esperamos. Eh, y esto va a hacer que nuestro Family Token aumente de valor, porque cada vez también vamos a tener más holders de nuestro Family Token. Um, eh, nos decía Remoya que esto es una herramienta hermosa para poder eh, repartir eh, esta bondad en todo el mundo. Eh, que nos decía de no dar de comer, sino de enseñar a pescar, eh, con toda la educación que también vamos a tener. El pool 3, como todos saben, es el staking, un 25% de lo que recibimos va automáticamente a staking. Esto hace que el token sea muy fuerte, por supuesto, y recibimos un 4% anual pagado de forma diaria directamente en nuestra billetera número 1. Esto genera un, un flujo de efectivo diario, que eh, hace pues eso, que dispongamos de ese dinero y podamos seguir eh, creciendo eh, y haciendo trabajar nuestro dinero. El Pool 4, como todos saben, son los proyectos de NFT. Ahora mismo tendremos el NFT de minería, que paga 10 dólares al día. Eh, en nuestro White Paper podéis ver que tenemos una billetera de, para donaciones, que en, la, en la que se deposita un 3% de cada venta y un 6%, de, eh, perdón, un 3% de cada compra y un 6% de cada venta. Es una billetera que va a estar muy, muy sana, muy saludable y fuerte, y esta billetera se va a usar para todas eh, las familias, los niños de las familias de nuestra criptofamilia, eh, para ayudarles si tienen algún problema de salud, o en pagos de tarifas de guardería, y etc. Eh, el Family Token solo depende de nuestra comunidad de CryptoFamily, no depende del mercado, como ya hemos hablado antes. Eh, tiene, um, podemos comprar ya eh, coches, apartamentos y pagar eh, gastos, eh, facturas con nuestro Family Token ya en algunos países. Cada país tendrá su propia sede de CryptoFamily eh, como una franquicia, digamos, eh, que nos va a abrir a los, los países o las localidades donde tengamos más eh, trabajo, más comunidad y líderes que estén dispuestos a, a trabajar con esto. Él nos decía que nos transferirá un 50% del, de la propiedad de esas sedes para que nosotros podamos dedicarnos absolutamente al servicio de la comunidad. En Senegal nos contaba que ya le acaban de avisar que ya está abierta la sede de CryptoFamily en África y ahí quiere empezar por ahí porque esa es la cuna de la civilización, de todas las civilizaciones. Queremos abrir escuelas, proveer de agua potable y todo lo que necesitan para tener una vida más fácil en esos países tan necesitados. Um, Family Token se va a usar como método de pago ya porque es seguro, es barato, es estable y no eh, sufre las altibajos del mercado. Ahora nos hablaba Marco que él ha tenido un largo camino eh, en el mundo de las criptomonedas con un, un proyecto que no han querido mencionar, el nombre para no hacer publicidad gratuita. <risa> Y nos hablaba Marco, eh, que le encanta nuestra presentación, que ha hecho Nebolla, que porque es muy simple y muy rápida y uno puede pensar que es complicado, pero en realidad el sistema nuestro es muy sencillo. Eh, que Marco trabaja, había trabajado para ese otro proyecto con un sistema de, de comerciantes, digamos, y que estos comerciantes, todos los comerciantes hoy en día, mucho más que antes todavía, buscan sus eh, clientes y que es muy fácil crecer con la comunidad eh, de CryptoFamily, que vamos a ser un montón de miembros y cada vez más miembros teniendo Family Token que queremos gastar. Entonces él está muy confiado de que vamos a poder conseguir muchos comerciantes en el mundo, especialmente lo que está bajo su, bajo su responsabilidad eh, para aceptar el Family Token. Es muy fácil para estos comerciantes, porque es muy sencillo cambiar el Family Token a cualquier moneda fiat. Nos decía euros, pero bueno, cualquier moneda fiat, cambiamos a BUSD y de ahí a moneda a la que queramos. Entonces él lo ve muy fácil eh, de conseguir que los comerciantes acepten eh, nuestro token como medio de pago y eso es lo que nos vamos a dedicar los líderes. Um, restaurantes mecánicos, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de, de empresa puede uh, hacer este trabajo. Eh, le da las gracias a Neolla por su esfuerzo y por haber aguantado tanta presión durante todo este tiempo. Ya he dado siempre muchísimas veces las gracias a todo este equipo fantástico, a Neboya, a todos los que han trabajado, colaborado conmigo eh, por delante o por detrás, en la oscuridad, en la luz, en todas las dificultades que hemos tenido. Eh, yo, bueno, desde que Neboya nos comentó esta idea con el tema de los comerciantes, he estado hablando con varias personas y ya he conseguido... En, en mi país natal, en Uruguay, eh, una persona que se dedica al tema de inmobiliaria para que acepte el Family Token eh, como método de pago para compra de propiedades, eh, apartamentos o terrenos en, en Uruguay. Es realmente increíble. Obviamente estoy intentando conseguir lo mismo en este país, aquí es un poquito más complicado como podéis imaginar, pero tengo resulta que yo he trabajado casi ocho años también en, en el mundo de, de la inmobiliaria en este país y tengo muchos contactos en esa, en esa industria, entonces espero conseguirlo, eh, tengo contactos con empresas muy grandes, así que espero también poder conseguir algunos acuerdos aquí en tema inmobiliaria. Bueno, obviamente, eh, yo no sé por qué empecé por el tema inmobiliario, pero obviamente, eh, bueno, el mercado es inmenso, todos tenemos un panadero, un gimnasio, un mecánico, una chica que hace esteticien, yo qué sé, todo lo que nosotros consumimos y con las personas que trabajamos y los servicios que consumimos, eh, es un trabajo que hay que hacerlo en la calle, y ir a hablar y explicar todo este sistema para que la gente entienda y el comerciante entienda que en realidad perfectamente puede aceptar este método de pago porque no va a perder dinero. Es un token que va a ser prácticamente estable. Exactamente. Entonces, bueno, los animo a todos los que están en cualquier país del mundo que hagan esto también, que vayan hablando con cualquier empresa, proveedor de servicios, profesional, con el que ustedes tengan confianza y puedan empezar a explicar este sistema que tenemos y este método de pago, porque está en nuestra mano hacer que el Family Token sea aceptado por todo el mundo, en todos los países, quien entienda el sistema y entienda lo grande que va a ser nuestra comunidad, como decía Marco, todos buscan eh, eh, clientes, entonces vamos a ser muchísimos millones de portadores de Family Token que simplemente, obviamente, vamos a elegir ese proveedor de servicio contra otros. Entonces es una, una característica que hace a cada uno de esos proveedores de servicios más fuerte que la competencia. No necesitamos la liquidez, en realidad, si hacemos eso, es eh, infinito el uso de Family Token. Entonces, eh, creo que es algo que podemos conseguir relativamente fácil. Si uno explica el sistema y explica la comunidad que tenemos detrás, eh, debería de ser eh, bastante sencillo para todos ustedes. Imagínense que los 60.000 miembros salen a la calle a hablar con, con los comerciantes. Vamos a conseguir un montón, y ahora somos 60. Dentro de dos meses vamos a ser dos millones de personas caminando por el mundo pidiendo que el Family Token sea aceptado. Bueno, pues creo que de momento es eso todo lo que voy a decir. Gracias a todos y seguimos. Gracias. <ríe> thank well, thank you. You Gracias. Voy a también hacerlo en español y si me ayudan, ya sea Soraya o Nati a traducir, estaría fabuloso. Eh, bueno, eh, en, en el caso mío, yo tengo eh, 20 años en el, en el sector de hidrocarburos, en el sector energético. Y eh, ya he platicado con algunos eh, propietarios de eh, gasolineras y están muy interesados en, en recibir eh, Family Token, además de tener una propuesta, que bueno, eso lo voy a platicar con Neboya, de que podamos tener al menos aquí en México eh, nuestra propia cadena de gas stations eh, propietaria de, de Crypto Family y que obviamente acepten Family Token like a family stations <laughs> like a family stations gas stations yes yeah okay that is that is one grande idea yes okay okay pedro so uh okay okay <laughs> Ok, también, también en el sector eh, de IT y el sector inmobiliario tengo algunos conocidos, algunos amigos por parte de, de, de los comerciantes de aquí de mi zona y están muy interesados también en tenerlo como una eh, oportunidad de, de usarla en, en, en cada uno de los sectores, como para comprar, no sé, computadoras o comprar eh, accesorios, incluso como mencionaba Nati, comprar... Eh, bienes raíces en el, en el real estate es una excelente oportunidad y también tenemos cómo usarlo aquí en México será impresionante una vez que arranquemos como bien lo platicamos tendremos muchísimo, muchísimo más trabajo del que ya hemos tenido actualmente y sumado a, a los mining hubs que tenemos acá, eh, que eso va a aportarle muchísimo valor a toda la comunidad ¿por qué? porque le vamos a dar trabajo también a, a muchas muchas personas que eh, como validadores de, de, de, de en cada mining job eh, luego Nebojá nos decía eh, sobre nos contaba antes de que entrara Félix ahora sobre un caso eh, que nos quiere compartir en Serbia sobre eh, una persona que él conoce que tiene una, una tienda de venta de coches. Allí un parking enorme de estos donde venden en coches, donde en uno de los Zooms se anunció que esa persona, esa empresa, ya aceptaba el Family Token como medio de pago para comprar coches y dice que al otro día de este Zoom sus teléfonos se prendieron fuego, eh, que tiene cinco personas trabajando solamente para atender el teléfono y que no puede cumplir con la demanda de toda la gente que quiere comprar eh, coches con el Family Token. Así que esta persona está súper feliz, que no hay otra forma de, de marketing que le haya dado jamás este resultado. Y esto nos decía, Nebo ya este ejemplo porque esto es lo que va a pasar en todos los sitios, en todos los lugares donde estemos nosotros, que tengamos influencia, que podamos conseguir eh, miembros de nuestra familia. <coughs> nosotros mismos somos los que vamos a traer más beneficios a nuestra comunidad, eh, por, por todo esto, esto es, esto es una rueda que se alimenta sola, si se dan cuenta podemos agregar valor de tantas maneras y esta es una de ellas, ¿no? que cada localidad, cada país eh, va a poder conseguir, ¿no? eh, pueblito por pueblito, ciudad por ciudad, que esto sea posible en todo el mundo. Um... Que bueno, que to tenemos todas nosotros esta oportunidad, nos decía Neboya, que las personas que traigan acuerdos como estos, como acuerdos de comerciante para conseguir que acepten el family token, vamos a obtener el 5% de las ganancias que esto genere, como un tipo de comisión. No forget YouTube. Pedro. <risa> Gracias. Nebo eh, ya estaba recibiendo mensajes eh, mientras hablábamos en su teléfono de personas que, que se están poniendo ya en contacto con él para aceptar nuestro token como forma de pago. Nos contaba que en Serbia el acuerdo que tienen con una empresa que creo dijo Entel es para descuentos en sus facturas para que todos, digamos, los que somos parte de Crypto Family, nos apuntemos en esa empresa, en ese país y tenemos un descuento especial con esa empresa. Nos contaba... Eh, Félix, que él también trabaja en, en el sector de las telecomunicaciones en su país, que con la compañía, la cuarta compañía más grande de su país, eh, como operadora de telefonía y móviles, eh, que tienen ya unos cuantos años y un buen número de, de, de clientes, pero obviamente también buscan expandir eh, ese número de clientes. Um, que están abiertos a la cooperación, que ven en esto una gran oportunidad, eh, que van a ofrecer descuentos y también están abiertos a eh, eh, explorar la forma en la que ellos pueden aceptar el family token como forma de pago. Nos decía Félix que hay un tema técnico por el tema de la fluctuación del, del token, que como esto se podría implementar, eh, que es cierto que no fluctúa nuestro token como el mercado, pero cierta fluctuación sí que tendrá por, eh, por la propia comunidad. ¿no? Eh, que sí que hay un par de oportunidades importantes ahí en Hungría para este tema, eh, que todos están buscando obviamente siempre y ahora mucho más que nunca eh, nuevos eh, clientes y que el, el, la clave del éxito de, nuestra, de nuestro proyecto es la comunidad que tenemos tan fuertes eh, y la necesidad que tenemos todos de hacer el bien a los demás para empezar un buen proyecto como Family Token. Eh, nos decía Neboja que la, la, este tema de la, de la fluctuación que nos decía eh, Félix es un, digamos un, un obstáculo para que sea más fácil llegar a estos acuerdos. Entonces, eh, Neboja nos contaba eh, cómo fue el caso de, este, de uno de los acuerdos que él consiguió en Serbia con una compañía de telecomunicaciones. Entonces, eh, ellos han firmado un contrato con esa compañía de telecomunicaciones y entonces, la el, el contrato es un descuento de entre un 15 y un 20% para todos los miembros de CryptoFamily. Los miembros de CryptoFamily, si no son de esa empresa, se cambian a esa empresa. Y tenemos un montón de, de, de clientes nuevos para esa empresa. Y lo que se hace es un contrato entre, eh, digamos, CryptoFamily, la empresa, y, esa, y ese proveedor de servicios. Entonces, la comunidad, nosotros los miembros, le pagamos a CryptoFamily en Family Token nuestras facturas, de, de, en este caso, de ese proveedor de servicios. CryptoFamily hace toda la gestión y es CryptoFamily quien luego paga en euros a, a, a la empresa que provee el servicio. Entonces, la empresa siempre se asegura que va a cobrar lo que tiene que cobrar en la factura, sin importar si fluctúa o no. En realidad, es la empresa quien hace el servicio de este acuerdo, ¿vale? Eh, que nos decía Neboya que, siendo así, es muy sencillo, que si somos 20 o 30 mil miembros en un país, es súper fácil poder conseguir eh, un acuerdo de este tipo porque 20 o 30 mil clientes para cualquier empresa es una, un gran número. Um, para eso es muy importante, nos decía Neboya, el, el eh, la pool de nuestros vouchers de comunidad, la pool número 2, para poder hacer crecer esta, esta comunidad día tras día y entonces va a ser cada vez más fácil conseguir este tipo de acuerdos como descuentos o aceptación de método de pago de Family Token. Eh, el anuncio que nos decía para convertirnos en socios de, con el 50% de propiedad de una de estas franquicias en CryptoFamily nos decía que se van a seleccionar los, las personas, los miembros más eh, exitosos en, en mover este, esta parte digamos, de, nuestro, de nuestro sistema, lo que es, lo, son los acuerdos con los comerciantes y eh, obviamente los más eficientes son los que van a acceder a tener esta propiedad del 50% de esas franquicias que no puede esperar para que esto suceda. Uh, que nos decía que después de este, este jueves, en nuestro lanzamiento, eh, después de la preventa, todos los tokens de la preventa se van a, a distribuir ese mismo día, que ahora nos va a contar todo sobre la preventa, sobre la lotería y sobre los premios increíbles que vamos a tener con la lotería, um, y nos va a contar por qué es importante, por qué es una buena idea comprar Family Token ahora en la preventa. Nos va a dar eh, la palabra a los que quedan por hablar, Michael, Susi Soraya. Y que el jueves nos recuerda, empezamos. Eh, Michael nos, habla, nos hablaba, Mikey, de que está nevando en Suecia desde hace tres días, que hay cero grados, que no sabe, se pregunta todavía qué está haciendo ahí con los buenos tiempos que pasaron en Dubái, eh, que nos está deseando ir por allá a celebrar este éxito, estamos todos deseando ir para allá a celebrar el éxito, um, este eh, viaje tan loco y, y con obstáculos que hemos todos vivido, eh, que se acuerda cuando empezó este, este proyecto en, allá por Dubái en los principios de, creo que agosto-septiembre, cuando empezaron a hablar del Family Token y de cómo esta idea era eh, fantástica para sacar este proyecto adelante de una forma sostenible, después de muchas dudas y muchas discusiones y noches sin dormir, eh, llegaron a, a finalmente a esta, a esta idea que es, eh, ahora le hace tan feliz a Mikey de verlo realizar, que no puede esperar para poder empezar, para seguir haciendo presentaciones. Y eh, que gracias por todo, otra vez le dice a Nego ya su esfuerzo. Y que vamos, empezamos ya con Crypto Family 2.0. Compartir a todos, eh, muy buenas tardes. Pues por fin estamos llegando al final de, esta, de este arduo camino, ¿no? En el cual han habido cambios, pero, pero el resultado es extraordinario. Es simplemente maravilloso lo que se ve venir. Y de corazón. Yo sí quiero agradecerle al señor Neboya por todo el esfuerzo, por todas las veces que ha mantenido su temple, su carácter, su emoción, igual a Pedro, igual a Nati, igual por supuesto a Micael, a Félix, a Susi y a todo el equipo que en conjunto han o hemos eh, tenido esta perseverancia para llegar al punto en el que estamos el día de hoy. Felicidades si eres una persona que hoy cuentas con family token eh, tiene mucho potencial si no lo has adquirido también está bien con, la, con los paquetes y si eres tienes la posibilidad de recibir cobrar con family token es una buena opción o sea, pon, ponlo, ponte tú a disposición porque tú que me estás escuchando que eres miembro de esta familia, entre más usabilidad le demos a la manera, más crecimiento va a tener económico Prácticamente gracias a todos. Much ok. Um, nos decía Susi... Sí, gracias. Nos decía Susi eh, que tenemos eh, cuatro meses, por lo menos, esperando por todo esto, que ahora todos nos podemos dar cuenta de por qué tardamos tanto para llegar hasta aquí, de todo el trabajo que hay detrás y que, que se ha hecho, eh, que por primera vez va a hablar en sueco en un Zoom internacional. Nos traducía Maiki, yo repito lo que Mikey dice. Um, que, bueno, que ha tenido dos minutos de, de hablar en sueco por primera vez en estos Zooms internacionales, que hay una gran comunidad de Escandinavia, eh, que bueno, también hay gente que está, comerciantes interesados en, esta, en aceptar Family Token como, como modo de pago por esa zona, y que ahora sí, eh, nos decía Susi, que ya casi tiene 51 años. <ríe> Hoy es el cumpleaños de Susi cumplió 50. Nos damos paso también a Soraya que nos dice que por fin, um, now in English, right. Uh, so, um, nos decía por qué tenemos que comprar todos el Family Token en esta preventa, um, porque el Family Token es un token distinto a todos los demás. El Family Token, como ya hemos dicho muchas veces, está en la red de Binance y es eh, pegado al BUSD, que es una moneda estable, no nos afecta al mercado, solo depende de nuestra comunidad. Y es, esto es un token que tiene esta, estas características que son únicas en el mercado. Todos los tokens están ligados a otras criptomonedas que no son estables. El nuestro solamente va ligado a una moneda estable, así que depende de nosotros eh, qué pase con el precio de nuestro token. El eh, segundo motivo, nos decía Neboya, es el fee de penalización que todos ya conocen. Es ahora mismo un 30%. En la Binance Smart Chain va a ser un 40% cuando tengamos nuestra propia blockchain. Eh, con lo que, mm, tenemos que solamente podemos vender hasta un 9,99% al día, eh, cada 24 horas, si no queremos in, eh, incurrir en esta mm, fee de penalización. Esto elimina directamente de nuestro camino a todos los especuladores y los day traders, porque no les va a interesar un, un token con, esta, con estos tokenomics, que nos decía Nevoya que está muy orgulloso él de que cada persona, cada trader o cada especialista en Forex con el que ha hablado y les ha hablado de nuestro token y les ha enseñado nuestros tokenomics, todos dicen rotundamente que no les interesa y eso él les hace muy, le hace muy orgulloso a neboya porque estamos 100% seguros de que los especuladores no están interesados en nuestro proyecto. Ah, la razón número 4 que nos daba Nevoya es la utilidad que tiene nuestro token, que es, es el, digamos, el token token nativo de nuestro sistema, nuestro programa de CryptoFamily, porque nos recuerda, por 24 dólares podemos conseguir 162 dólares solamente al cabo de 90 días. La razón número 5, que el Family Token, como ya hemos hablado, se ha eh, estado haciendo aceptado y se hará cada vez más aceptado en todo el mundo como método de pago, um, que ya tenemos nuestra firma en Senegal, que ha sido nuestra primera apertura, pero esperamos aperturar muchas firmas más en todo el mundo, uh, que las autoridades en Senegal ya han autorizado el proyecto de que hemos hablado en algún Zoom anterior, del Family Town, que va a ser un metaverso, pero también va a ser una ciudad de, de, de cemento. <ríe> y en esa ciudad se va a aceptar y a mover absolutamente todo con Family Token. Eh, le daba las gracias me voy a Susi por ponernos en contacto con Paul de Texas, que es el propietario de una plataforma donde se hacen sorteos eh, para um, proyectos de caridad. ¿vale? Eh, que es una, una plataforma que funciona desde hace 18 años, donde todos los meses se hacen sorteos eh, para la caridad. Le eh, daba las gracias a Susi por eso que Family Token va a ser aceptado como forma de pago en esta plataforma. Esa plataforma tiene 50 millones de usuarios todos los meses, con 150 millones de descargas en la aplicación. Y nuestro Family Token va a estar disponible para todas esas personas en esa aplicación como forma de pago. Simplemente imagínense que la gente vea el Family Token y esto qué es. Todos esos millones de personas van a querer saber qué es este token que ahora podemos pagar con esto. Además de permitirnos a nosotros participar de, este, de, esta, de esta fundación, de este sorteo para la caridad, que nos decía Neboya que esta persona con la que él ha hablado tiene su misma visión de ayudar eh, y hacer mejor la vida alrededor del mundo para todas las personas mediante estas rifas que se destinan a la caridad. Que um, recoge 50 billones de dólares, distribuye 50 billones de dólares eh, cada año, imagínense. Bueno, nos decía Neboña que el precio del Family Token para el lanzamiento es 0,69 no, dólares, ¿vale? Este jueves, el Family Token, en cuanto lancemos nuestro, nuestra plataforma, espera que esté entre 1 y 3 dólares. ¿Centavos? Eh, no, dólares. ¿0,69 centavos? Sí, 0,69 centavos de dólar. Es el precio de preventa. Eso es, eso es el precio de pre-lanzamiento. Ya, ¿Ya una vez la lanzado? lanzado. El, el jueves, en cuanto la, estemos en la página, el precio del Family Token, eh, que está estimado por todos los estudios que se ha hecho, es, va a ser entre 1 y 3 dólares. Uh, la, la, la página landing page que tenemos para esta preventa, verán que está súper bonita, tenemos... Eh, hay un vídeo que hemos hecho, de hecho, bueno, el vídeo este que está en la landing lo he preparado ya en español, así que va a estar disponible también en español en nuestro canal de YouTube. Estoy preparando unos pequeños vídeos para promocionar esta preventa, la voy a compartir en los canales no oficiales porque es un vídeo, creo que no es oficial a no ser que me lo, me lo autorice, pero bueno, vamos a apoyarles a todos ustedes para que puedan compartir esta información de la manera más profesional posible. Eh, tenemos la lotería, ¿vale? Que la lotería, nosotros vamos a comprar paquetes, en, en la landing entramos y compramos paquetes de 10, 30, 90, 300, 600, 900, 2000 y 4970 dólares, ¿vale? Entonces, cada paquete incluye la cantidad de Family Token correspondiente, cada paquete, el precio del Family Token de cada paquete es siempre el mismo, 0,69 dólares, 69 centavos de dólar, cada Family Token. Con cada paquete compramos la cantidad correspondiente que estamos pagando en dólares de Family Token y por cada dólar del paquete nos viene un ticket para la lotería. Vamos a tener tres loterías, una mañana, otra pasado y otra el jueves. Las primeras dos loterías, el, precio, el premio es 100 mil dólares en Family Token. 100 mil dólares mañana, 100 mil dólares pasado mañana y la última lotería que es el jueves, el día del lanzamiento, es un millón de dólares en Family Token. Por, cada, por ejemplo, un paquete de 10 dólares que ustedes compren, reciben, no me acuerdo cuánto era, 14 Family Token y 10 tickets para la lotería. ¿vale? El, el paquete de 30, pues, X cantidad de Family Token que correspondan a 69 centavos, más 30 tickets para la lotería. Um, nos decía Neboya, bueno, todos estos eh, sorteos, el jueves, en cuanto lancemos la página, se hace por airdrop la distribución de todos los tokens que ustedes compren ahora en la preventa eh, que recuerden que el Family Token es un token de utilidad, que eh, vamos a recibir un montón de gente más, con más inversores invers y nuevos inversores, que este precio de 0.69 que tenemos ahora va a ser de 1 o de 3 dólares en cuanto lancemos la plataforma, y nos decían eh, vaya, que dependiendo de cómo vaya esta preventa si va muy bien, es posible que el precio del token igual llegue a los 10 dólares. Eh, que, es una, que ya hay, empezamos nosotros eh, hace un, un día más o menos eh, con esta preventa de forma controlada porque estábamos todavía, la página de, de esta que van a ver, la landing, se, la hicimos en menos de 24 horas, un trabajo titánico, entonces hubieron algunos bugs y ahora ya está preparada para que entren todos y la estamos compartiendo ahora con todos ustedes que ya nos decía Neboya que con esta prueba que hemos hecho ha sido una demanda muy grande que aprovechemos ahora este momento porque nunca más vamos a poder comprar el Family Token a este precio. Eh, que lo tenemos que compartir, es importante. Quienes compren, eh, que espero que todos puedan comprar aunque sea juntando entre todos un poquito, eh, un paquete de estos para poder tener la suerte a lo mejor de ganar ese premio, pero también para hacernos con Family Token a un precio reducido. Tenemos que compartir esta información en nuestras redes sociales. Para poder reclamar el premio, tenemos que haber compartido esta información. Entonces podemos compartir el enlace con un vídeo, con un texto, he comprado, he participado en la preventa, a lo mejor tú también puedes participar, como querramos, o sea, de ahí la creatividad de cada uno, pero compartir esta información para llegar a la mayor cantidad posible de personas, porque también creemos que est estás ayudando a las personas a, a comprar el Family Token ahora que a lo mejor puedan ya ser miembros, y aparte del Family NFT que le vas a regalar tú, pueda puedan comprar un poquito más si se hacen ahora con la preventa. Bueno, que vamos a tener celebridades y anuncios y un montón de cosas pasando con esta preventa que va a ser muy buena para todos nosotros. Thank you.